Le agradezco a las empresas, agradezco a las organizaciones. Muchas gracias a todos los que estuvieron involucrados. Muchísimas gracias por este apoyo. Estamos muy agradecidos y honrados de recibir este gran donativo, esta gran bendición que nos traen acá a nuestra casa. De verdad, nosotros aquí de SMR Casa Mambre agradecemos mucho a esta donación. Nuestra primera reacción como organización fue organizar una red de acopio para apoyar a aquellas personas que habían perdido sus ingresos a costa de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Era comerciante y por la pandemia pues dejé de trabajar y la situación nos afectó demasiado. Se quedaron mis hijos el trabajo y tener el chiquito que mantener. Fui uno de los beneficiados. Mi mamá, a mi mamá le llevamos una despensa. Y hubo un momento en donde ya no pudimos continuar trabajando de bicimensajeros hasta que salió un proyectito rodando ayuda. Justamente yo empecé con la bici a partir de la pandemia. Si bien es cierto que todos íbamos por un trabajo, sí se vio como más allá de, de beneficio económico que todos obtuvimos, pues terminamos haciendo una alianza, tanto como ciclistas, con la gente, la gente beneficiada a las que les entregamos las áreas, ¿no? En Tlalpan, Hornos, Ecatepe, pues sí de son personas con, de vulnerabilidad agravada ¿no? que pienso se acentuó con la pandemia este, pues esta situación en la que se encuentran de vulnerabilidad. ¿no? Rodando Ayuda es un modelo replicable. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible activar la red de distribución y acopio en cualquier momento y por cualquier razón. Sea otra crisis sanitaria, un temblor o una inundación, es posible que volvamos a salir a las calles y apliquemos la misma logística de envío sostenible. No os fascinaría como organización volver a formar parte de esta red. Les agradezco mucho el apoyo.